Hola, buenas tardes. Quiero saber cuáles son los documentos para la entrevista en la Embajada para una visa CR1. Sí, entonces en este caso, eh, para la Embajada Visa CR1, tus documentos cívicos, eh, me imagino son tus documentos, eh, los tuyos nada más en este caso, serían tu acta de matrimonio, acta de nacimiento. Eh, van a necesitar ver, ver tu pasaporte válido, obviamente. Eh, también ver eh, tu police uh, certificate, ¿no? el certificado policial de tu país. Eh, eh, también van a necesitar fotografías de este, eh, tamaño pasaporte, eh, parece ser una, una fotografía nada más. Eh, eh, me parece Sí, la embajada sea, les envía una lista estos son como los sí. documentos generales pero yo es que cada caso sí, claro. cada caso cambia la embajada les envía una lista de, es exacta de qué son los documentos que van a necesitar sí. muchas veces también son los que los las documentos originales que se enviaron, que claro. se enviaron. entonces eh, quieren ver que pues si sí sean reales y que sean todos los originales no pero sí, la embajada ya personalizadamente les envía la documentación que ellos que ellos quieren pero bueno sí, más o menos eso es como